Buongiorno cari amigura, Pablo, hoy conectados con la Madre Natura ja, ja, ja. ¿Qué cosa pasa, Yo voy a parar un circuito, voy a interno, cocha, le voy a meter un ejercicio de bracha y le meto un ejercicio de gamba, mira comando, puesto lo requisto, yo doy vuelta, tú a casa lo haces tres vueltas. Vamos a iniciar, iniciamos in in in con un poquito de movilidad articular. nuestro cuerpo se ya está enviamos la información, es que dejar un poquito de la actividad física. Ta mueve penso positivo, me activo, mira comando. Ah, nuestro cuerpo no solamente ha al sueño de del ejercicio físico aunque nuestra parte mental es respirare profundo actuar si ayer y fumato 25 oye fumo y lo que hay diado se puede modificar todo todo lo que no va a en nuestro cuerpo vida cobando ok eh, vamos a iniciar con este ejercicio de vamos a abrir grande grande grande tipo sumo guarda directo esquina de vista pecho avanti guarda vamos a hacer esto guarda haciendo 1, 2, 3, que el pinocchio no supere la punta del pie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en más, 2 en más, 1, dame un en más, ahora me quedo, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer este rolino, rolino, Me enfermo allí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en 10, 12, 7, 10, 12, 7, 10, 12, 7, 10, de la natura, Ah, conectados con toda la energía De la Terra, como un nato y la Terra en diabo A eso, vamos a empezar un poquito de Skipping Punta de piedra, punta, punta, punta Ayúdate con la imagen, ayúdate, ayúdate, ayúdate. Voy a tocar la eh? coche, voy a tocarle, toco, ta, ta Voy a el 20, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahora hablo grande guarda, toco, cuarto, punta, facho, una punta, cuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. ¿Cuántos ejercicios los podemos hacer en casa, al jardín, en el panoveno? Esto alimenta una sana y correcta alimentación que aporta grandes beneficios a tu cuerpo. Mira, comando, mira, comando. Lo hago así, corto, porque así tú lo fai a casa menos en eh, 5 minutos que, que debes tirar, que, que debes curar a los niños. Atac, atac, atac. Así. Ok, ok. Adesso. ahora, ¿qué voy a hacer? Torno atrás, in torno indietro. Con esto, con esto. Ven, el corno, va. uno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 en en el cuerpo, en el cuerpo, me muevo en el posto, en el posto me muevo, me... muévete ok el con el guarda, del, skip, igual, del skip. punta de pie, de punta, punta, con de ayúdate, manos ayúdate guardando siempre el fronte como un caballo, guarda que va por la victoria, la victoria no aterra, tierra no, siempre avántico, ¿sí? aunque mejora la postura ok, vado a toccare, il diavolo, il diavolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 uuuh, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay grande, grande, ay grande. ay grande. Celino sto cercando la mamma o sto cercando il fidanzato? ok, perfetto, postura, postura, adesso rimaniamo qua, facciamo 20, 10 avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 torna indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nove e 10. Ave, eccendo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, otto, nove, 10, dieci in più. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, nove, 9, en 10, fermo, fermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Habíamos finito, finito, mira comando. Luego el cuesto, y vamos a hundir un poquito de estrés, estrés, si complementamos. Nuestra actividad y nos remañamos un poquito sus discretos como el ta, ta, como Robocó. <ríe> mira, comando mira, comando Ricordo, todo lo que fai hoy, domani se vedrà. Estos ejercicios te ayudan a tonificar tu cuerpo, a estar en forma. tu lo puedes repetir 2, 3, 4 vueltas. Mira, comando. ¡Ah! Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, ¡Ah! Pablo.